Estamos aquí escuchando, ya iba a ir con la mañita ya, ya tengo la... no puedo, es eh, que me la maña, ya acostumbrado. Eh, están escuchando Steel Díaz, dime si esto se acabó. Eh. Boricua, boricua. Eh. Yo creo que sí, Boricua, él no va a, va a decir pena. ahora. Hermano, ¿cómo están? Bienvenido a Los Osobrosos. Hermano bien, mío, ¿todo bien? ¿todo bien? Gracias. Día, eh, bienvenido gracias a La, la Pámpara. Estamos adivinando de qué país tú eres, si es boricua, venezolano, colombiano, porque sí. aquí no eres. Aquí Plata no, no eres. Pago el pago. <ríe> San Francisco de Macorís, República Dominicana. ¿Qué más te digo? Dominicano. Entonces, ¿por qué ese estilo de música y no irte por lo que está más en la calle ahora mismo, que es el dembow, el dembow criollo, o sea, el dembow que está tirando de estos muchachos Rochi y, sí. y eso. ¿Por qué este estilo de música? Quiero conectarme más con, ¿qué te digo? Internacional, interna, internacionalmente hablando. Uh -huh. Quiero irme más para allá. Eh, ahora mismo estoy viendo que el dembow uh -huh. está saliendo y eso, pero no creo que, que sea la fuente que yo necesite para como internacional. Conectar, sí. Para, sí. Impacto, para impactar. Correcto. Aquí estuvo con nosotros eh, un exponente. Eh, de Chile. El muchacho es un fenómeno en Chile. Estuvo aquí en el programa con nosotros. Es, es dominicano, y pero es dominicano, está pegado en Chile. El, es dominicano, okay. pero está pegado en Chile. Y él, eh, así igual que tú, de la ciudad de Estados Unidos, allá en Nueva York. Y él logró conectar su música. Tú sabes, él, claro, él metía el dembow, pero con una jerga. Y él logró conectar eso allá. Y, hace, y es un poquito difícil porque dicen que en Nueva York la cosa es un poco más difícil. ¿Es cierto que para los urbanos ahora mismo en Nueva York ya no es como en los tiempos de Mesías y tal? Y que está no, es siempre mucho más difícil. Tú sabes que tú estás hablando con ya unos medios de comunicaciones y todo eso, que te, que te piden una cierta cantidad de dinero y todo eso se le hace más, más difícil a uno para meterse. Y siempre uno um, eh, busca la manera más fuera de, de lo que es Estados Unidos, lo que es... República Dominicana, Colombia, Chile, que se nos hace más fácil, monetariamente hablando, eh, para unos ya llegarle a, a un público así. En, en, en Nueva York es muy difícil. Eh, en ese ritmo internacional, porque cuando te escuché, no sabía dónde era, si era de aquí o, o de otro país, ¿qué te lleva a, a hacer ese ritmo tan pegajoso, tan como tan internacional? Porque el que no te conoce como yo, Correcto. Eh, piensa que tú eres de otro país. Sí, eso mismo. Eh, diría influencia del mismo Estados Unidos, lo que es los morenos, escuchando ese tipo de música y eso. Y también lo boricua. los boricuas. Los boricuas tienen... Escucho mucho a lo que es um, Joel y Randy. Y yo creo que por ahí es que me baso más en, en, en escribir y, y hacer ese tipo de música. Mira, y qué interesante que tú digas Joel y Randy, porque yo estuve en los Premios kit y... Y a Randy le preguntaba eso, que había muchas personas que lo tenían a él como referencia sí. de, de una inspiración nueva, de esta nueva camada, de, de ritmo eh, melodioso. Y Randy, el mismo Randy me decía que sí, o sea, que, que ella sabe que muchas personas han utilizado ese concepto. Correcto, de. correcto. O sea, sí. por, por la, yo lo más lo digo por porque la música que ellos hacen es un perreo, aunque ese tema que, que vieron ahí se acabó no es tan, tan perreo, un poquito más... ¿Quién diría? reggaetón? Eh, no. reggaetón un, sí, un Nicky Jam, sí. Pero más yo digo la forma de cómo como él canta y eso. Me va a asomar por eso. ¿Quién, quién te produce? ¿Quién, ¿Quién te trabaja los videos? ¿Quién te produce los temas? Productor musical, Derry. Ah, no, ahí lo no, es, problema, es caro. Eh, ese distinguido. Yo, eh, Ahora está robando eh, el show a, lo, a, sí, los, sí. a los actores. Sí. El, bien, me se mete me ahí mismo, ya. Y la Derry que ya, ya Todo el que te con Derita es porque es caro. Claro, eh, eh. Todo el que tiene calidad. <risa> eh, entonces, sí, es difícil, sí. es por cita, que puede ver. por cita. Por cita. Por cita. Por cita. O sea, yo de, pude no cita si de hoy a mañana, sí, sino de por cita. una semana. si no. tú, Oye, si tú estás pensando hoy en Estados Unidos y ver a Deri, tienes que un año antes decirle, mira, yo voy a ir día Porque así es. Tú mencionaste que en Estados Unidos te cobran una fuerte cantidad de dinero. Tú has averiguado cuánto, por ejemplo, la mega. Como ¿Cuánto cobra esta, esta no, ronda no, la, la mega? No es que yo he averiguado, porque te digo si, si te digo que he averiguado, te voy a dar mentira. Pero he escuchado que mayormente no es tan solo el dinero, okay. sino quién te tiene. Porque me dicen que, por ejemplo, Romeo Santos, cuando tiene una producción, le mete unos dólares en a la mega y se fuerte, escucha fuerte, uh, casi tres meses. Fuerte. Por eso te pregunto si pero tú he averiguado como te el... digo mayor lo que te digo mayormente es, es quién te tiene. El manejo que te tenga. No tan solamente el dinero. Porque el dinero... Yo he escuchado que se están hablando como de 10 mil dólares una cosa así. Okay. Para tú pautarte en la mega. Pero no di que en todas las emisoras. Viene siendo una... Tal vez una... Un programa o dos. Pero he escuchado más que es el manejo. No tan solo el dinero. Aparte de... de personas como, por ejemplo, como Capuchino. Que hemos escuchado. La verdad, sin mito. Quiénes son los que están allí en Nueva York sonando, que están, que tú dices, bueno, Fulano está matando el patio. Los, los, los esa gente, ¿cómo que se llama? Los 7 7-3? Los 7-3, esos ahora mismo son los, que están, no, esos son los que están. esos son los que están. en, en... Que están en la calle. Allá sonando, yo son de allá, calle. Nueva York. Sí. Son los que están. Esos son los que están sonando en la calle. Ahora mismo y Capuchino, que siempre ha sonado entre nosotros. Uh -huh. Y C cuando Pero tú dices entre nosotros. Y y es local, local. Y... local. O sea, en, en lo que es Nueva York. Ok, In Y Rochi. No, tú sabes, esas son gente que suenan... Pues yo te pregunto, por ejemplo, Rochi está sonando... Oh, ¿tú, estás, tú me estás diciendo gente en, de aquí... En, no, a nivel, que allá, no, nacional, eh, de aquí del patio. De aquí del patio, uh -huh. yo, sí. Viene siendo un Rochi RD, ahora mismo secreto, nunca ha bajado. Eh, ahora mismo Black United Pong con, con la, la baby no, esa. la bebé. La bebé. Pero sí, suenan casi todito, pero más secreto son los que hacen más discotecas. Ya, un mismo Don Miguelo, ¿no? que ya tú sabes que Don Miguelo... Don Miguelo sí, mira. Don Miguelo sí. tuyo. Sí, ellos está sí. Sonado, está sonado. <risa> es cierto que luego que hubo no sé si fue una ley o, o la, la ciudad comenzó a cerrar algunos negocios se le ha hecho más difícil el posicionamiento de las músicas de los exponentes y también la tocadera de fiesta en, allá en Nueva York porque Correct. había como un, un truquito entre los cafés y uh -huh, eso. Sí. eso eso eso, eso le ha restado a ustedes, o sea, se ha hecho más difícil porque ya no tienen tantos sitios donde ustedes ponen su música. Siempre, sí, correctamente. Entonces ahora lo que las la, la discotecas que hay son, eh, como te digo, un poquito más difícil para llegarle, Pero porque era como un, un grupo como de cinco discotecas que había. Que ahí era que se tocó. Que casi me tocaban y eso. O sea, ya ahí ya, ya se han quitado. Ahora se han quitado y se ha vuelto por eso un poquito más difícil. Pero todos siguen tocando y eso. Siguen tocando de la misma forma. Sí. Néstor. Sí. Eh, Steel, ¿cómo tú ves el mercado aquí en, en RD? O sea, la posibilidad de, de, de un nuevo talento pegarse. Difícil, pero no imposible. Lo que hay que tener fe... En, en el trabajo que tú estás haciendo eh, y trabaja duro seguir porque todo, todo en la vida es difícil y más por la, el tipo de música ahora mismo que se está consumiendo en el país lo digo por, por, por mí por lo que yo estoy haciendo el, tip, el tipo de música que yo estoy haciendo creo que se va a hacer un poquito más difícil eh, en lo que es la pegada de Steel Díaz, pero trabajando ¿Qué te opinas? Por ejemplo, hoy en todos los medios urbanos y ayer, se comentó mucho sobre que el, el estilo de la música. O sea, que se han prohibido, por ejemplo, la bebé se sí, prohibió. Sí. Eh, ¿Qué te opinas de ese estilo de música que hacen estos muchachos a veces un poquito fuerte para, para la edad y todo eso? ¿Tú crees que eso es falta de conocimiento o, o cada quien tiene su estilo de, de hacer su música? Eso es lo que yo siempre he pensado. Cada quien tiene su estilo de música. Yo vengo de Estados Unidos, donde... Eh, la música que se consume allá es americana y esa gente no tiene pelo en la lengua. Es Fala, más fuerte. Mucho o sea, la, más fuerte. La, la más fuerte que un bebé, allá... más fuerte que... Mucho más fuerte. Y la gente la consume normal. O ¿Tú? sea, allá no hay allá no hay una emisora que te la que te la van a quitar o, o un grupo de personas que dicen, ok, vamos a censurarla por, porque dice esto y esto. No. Mira. Entonces, yo, yo creo que... Que lo están haciendo, no sé, por sonido, no sé, no, de, no, no lo veo bien. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con ese filtro? Que se haga un filtro en las canciones, por ejemplo, que cuando tú tengas una canción, tú tienes que pasarla por un filtro. Eh, eh, eh, no viene dependiendo un... dependiendo la, la hora y el lugar donde, la, la emisora donde la toquen. Yo diría que sí. Porque tú sabes que hay edades y eso, pero... ¿Sí? Eh, ¿Qué te opinas de, de tus colegas, tanto aquí, Franco Macorizano, como, Corizano, como de, de otra ciudad, que están... Tirando, como dice internacional, un Joan Joe eh, eh. duro. ¿Qué tú opinas sobre esa trayectoria de ese joven que es Franco Maconchino? Joan Joe duro, duro. Está trabajando ahí con Derry. Eh, he escuchado varias cosas que él está haciendo en Panamá y eso. Vi que subió un video hoy que va de gira para allá. Eh, pienso que están trabajando. Desde, desde cero y, y hasta así, ahora de, se así, han quitado. Eh, Los lo demás, lo demás colegas deben, o sea, deben ¿Cómo de, tú lo ves? Leo de aquí. Correcto. ¿Tú, ves? tú sientes que están trabajando. ¿O, están en ¿O, o qué? ¿Para o están qué? ¿O, o ¿Trabajando pero para quedarse aquí o para salir? Exacto. Porque están porque, trabajando para quedarse Pero que todavía, aquí. Ni, no, pero todavía ni aquí suena, o sea, Te estoy diciendo porque Ajá. <ríe> ni aquí suenan. Porque aquí eh, hay, pero, hay más raperos. ¿qué? O sea, ¿Qué tú crees que le está es pasando fanático. a los muchachos que ni siquiera en su propio ciudad buscan la forma de, de conectar? De conectar. ¿sabes? Eh, no sé, tal vez la forma de trabajar. Tal vez el manejo, no sé, o, o se están yendo en chisme es como que, ustedes dicen. Es que algunos no se dejan manejar. Ah, puede ser. Entiendes, sí, Puede problema. ser. Porque a veces eso depende mucho, dicen esto. Eh, a veces algunos, buscan la forma y... De cómo llamar a la algunos de otra dice manera. Pero que ustedes, lo de, los, los muchachos que están en Estados Unidos, se les hace fácil grabar un video, pagarlo, pagar una, una, una pista pagar una pinta, pero los muchachos que están aquí, como un hombre no, o sea, no. que se hace difícil. Yo siempre, ¿Tú no crees que se limita un poquito a ellos? Eh, como te digo? Allá uno cobra en dólares pero gasta en dólares. ¿Tú me entiendes? Tú, ganas, tú coges 100 dólares y, y tú tienes que pagar en dólares. Eso viene siendo lo que tú quieres lograr. Si tú quieres lograr, si tú quieres pegarte, sea aquí en Santo Domingo o sea en Nueva York o donde sea que tú estés, tú vas a buscar la manera de cómo hacerlo y cómo buscártela. Se le hace a uno más fácil, claro está, porque uno en el país, en Estados Unidos, se le hace mucho más fácil. Sí, pero como quiera, que si tú no sales a josear... Aquí en todos los lados hay que josear lo mismo. Hay ¿verdad? que josear, sí. Para ti, de los exponentes de, de aquí, de San Francisco, que tú dices, bueno, esto, este muchacho, si, si, si se trabaja, no sé si tú lo has analizado todo o algunos, dice, bueno, este muchacho si sigue trabajando... Puede que que no sea de allá, que no estén viviendo allá. No, no tengo de aquí tú no ves no. ninguno. Conocimiento no has... de decirte así de que no, no Aquí eso tú no lo has escuchado. No. Aquí. Son muchachos internacionales. <risa> <risa> <risa> no, que está pendiente de su proyecto Eso es lo que pasa mira, que yo Dame cinco Tú conoces cinco exponentes eh, de aquí que tú digas Dame un top five De Macorís Un top five Sí, de San Francisco que tú No me pongan en esa Pero no, bueno Vamos a ir a Nueva York porque de aquí no vamos a hacerlo de Nueva York? No, no, vamos a hacerlo de aquí también pues yo le dije de aquí Y no en no, me no No, no sé ninguno. ninguno Ok, okay. ¿Por pues diciendo de Nueva York? De Nueva York ¿De qué tan Que tú puedes Un Joan and Joe Ok, Joe and Joe Un Capuchino Capuchino Eh... ¿Qué más? Eh, Dairon. Dairon. Viene siendo, no es San Francisco Macori pero ah, está allá. En eh, B5. En B5. Está trabajando ey, ahora. Está, está, está metiendo mano en eso. ¿Cómo así? Gore, es ¿Sí no, gore, gore, en B5 si no 5, es no mío. Si no le mandan salud. Saludos. Sí. ¿Viene una colaboración con es mi fa? Ah, no, una colaboración. no, no, no, no, no, no, no, no, la... <risa> no, <porque de> <risa> no, no, no, no, no, no, no, lo Isadier, no, no, no, conoce? no, Porque de no, no, lo no, Sadiel sí, ahora. ¿No está trabajando? Ahora comenzaron a trabajar. Ay, de, eh, no me antes de Zadiel, <risa> para que lo conozca. O sea, porque... comenzaron a trabajar otra vez. pero que, vez. Ellos, vienen, ellos vienen siendo ¿Ahí no se pueden todavía, mencionar? Bien. Entonces, ¿ahí ¿Sí? no se pueden mencionar? Claro, claro que sí, pero lo que pasa es que te enfocaron en lo de él no conoces a más nadie. Pues, bueno, casi te enfocaron internacionalmente, porque yo pensaba... Eso es lo que está pasando. <risa> claro, yo pensaba que el tipo era de, que, eh, que era de otro país, otra y vuelta. Y vino con seguridad. Bro, no, no, no. No no ¿qué, ¿qué temas nuevos tú tienes ahora para que la persona te siga a través de las redes sociales y eh, o sea, cómo tú vas a trabajar? ¿Qué es lo nuevo tuyo? Tenemos el tema se acabó, que ya lo acabaron de ver. El eh, tema nuevo sería Tercera Dimensión Remix, que viene saliendo con MV5. Uh -huh. Y Stephin. Eh, tenemos vinimos a grabar un video aquí en, en, en San Francisco de Macorís. ¿Quién está grabando el video? es una Misión. Eso es Euro. Suna, sí, un sí, saludo a Euro, euro que, que se deje de ver. Él que él vino y dame pues por fotos. Porque lindo, Julio sí. Mera la subió. Ah, porque Julio le dio la bienvenida. Sí, ah. <risa> bueno, Pero ¿sabes? yo vi a su esposa, la vi ahí y dije yo, mira, vi a la esposa, porque, déjame ver si va a ver. Hay euro. que caerlo a los atento con sí, Euro. que anda, anda ahí así, oye, no, anda Él se deja ver. Cuando me va la esposa yo no voy a ver a Euro. Él se deja ver. Él dura mucho No te vamos a pedir, sabes. No no, no, no no te no, vamos a pedir no te no, vamos a gestionar porque <risa> <risa> ya eso de pedir no está gestionando algo Estamos gestionando algo eh, entonces la gente cómo te puede seguir dónde encuentras tu música en eh, todas las plataformas digitales como Steel Díaz S T I W Díaz con Z eh, las redes sociales, el Instagram viene siendo Estel Díaz, rayita abajo. ¿Cómo, ¿Cómo que se pronuncia? Este, Díaz. Estel Díaz. para que la gente sepa. Sí, y más uno aquí con dos meses no va yo vino so, so, so, so. so, so. <risa> Saludos a Salud. Y más que tú que sabes inglés, yo soy la parte bilingüe de aquí de este programa. El profesor sí? Nada más ha dado clase. El solo, pero el profesor. No le quiten el que... No, no, está activo. Muchas bendiciones. Bueno, para adelante, muy buen tema. El tuyo, esperamos que las personas busquen tu música y recordarles que pueden ir a, a tus redes sociales así mismo Steel Still Días. Eseos días Rayleigh está abajo en, en Instagram y YouTube Still Días, Facebook Still Días, okay. Todo Still Días. Todo Still Días. Sí. Yo me imagino en la casa, ese de quién Steel, es eso, de Still Días. De Still Días, Still Días. no, y el nombre como un Paulo, una cosa así no va Como un Paulo. São y colaboraciones con exponentes de la capital, o sea que ¿Tú no has pensado negociar alguno con él. Estoy trabajando lo que es Still This, hasta ahora. O sea, no te, ¿no te interesaría grabar? Hasta ahora. Sí, claro que sí, se hace el acercamiento, se puede hacer el acercamiento, pues claro. ¿Y cuál es de, de esos exponentes? Tú dices, boricua, ¿puede ser boricua o dominicano? Que tú dices, me gustaría, sueño yo grabar con fulano de tal. Secreto. ¿Te gustaría secreto? Secreto, Moza La Para, un Marví, porque Marví yo veo hey. que tiene el, el mismo estilo de es, música que yo mío. estoy haciendo. Ella, hey, mire, ya. ya. Es mal, mal. Sí. atención, te so voy a decir qué tal para que no para eh, que no diga que no, ese freeze. ¿Eh? No. <risa> Se frise. Sí. No, no, no, hombre, Marta trabajando bien, La sí, canción, burísimo, la canción porque todo está pegada. Sí, wow. Está sí, pegada, sí, está pegada en TikTok, muchacho, está pegado. Eso, está pegado. eso es lo último. No, no es lo está pegado, es que tú no sigues, es que tú hiciste interaste TikTok, y tú no lo usas. Muchachos, él le puede pagar lo que sea, A ese muchacho no, no, no no no sé, No, no, no, no está de, bien en el pop. está bien el manejo está bien para los, el manejador, el manejador de él tiene que No, no, no, está bien la gente, ahí porque lo tiene, Lo que pasa es que tú no usas, tú no usas TikTok, no lo tiene que no, pegar, como tú no usas TikTok. Mira, mira, mira, ahí Bull, el TikTok, le está pegado. Oye, Bully le gusta a los popil, no me hable de, mí de, de, de definición popis, de esto, de, de leto. Leto. Leto. Se que, que se tiene pega, que pegar, se pega, los popil, el que se pega tiene que pegar ese. Todo, no puede ser sectorial O puede ser un sector No, no, sector Señores, vamos A despedir el programa Pero lo vamos a hacer eh, Presentando el video de Steel Así que las personas Vamos Si necesita un modelo Que no sea lo hombre es... No, porque lo que pasa Es que tú <ríe> abusaste No, pero yo no Tú lo abusaste no. a Derry Tú a tienes ver, que buscar a Neto Tienes que buscarme a mí Para ese video Lo va a tener así, pendiente Así cualquiera Claro No, así Pero las mujeres no, van Gratis Esa copa De <ríe> sí. Ah, escuchar una no, película Con un Sentado va... Porque parado No puedo Sentado un vaso fuego, tío, chao. <laughs> Pero sí, recomendarí majestad. No, claro, es bonito. Michael Jacobs, no, una vuelta. Esteil, gracias. Señores, Hola, gracias, por estar con nosotros tal, tal tal. y pasar esta esta rica tarde con con este programa con los sobrosos, las personas pueden ir, ¿cómo se llama la canción? Se acabó, se acabó. Se acabó. Así se acabó. como el programa se acabó, también Vamos al final del día, despedir con la canción se acabó. Nos vemos el lunes. Dale. No entiendo nada de lo que te pasa. Por ti me tiro al modo y no lo aprovechas. Dime por qué no hablas, bebé. Ya casi ni te veo y si no te busco, tú a mí no me buscas.